No seas tan egoísta. ¿Egoísta yo? Sí. Tú. ¿No él? Tú. Eh. ¿Vosotros qué miráis? ¿Nosotros? Nada. ¿Ellos? ¿Dónde están ellos?